John White viviendo rápido. Pero sin mí lento, lento, digo la ría, hermano, no te miento. En esto del rap estos giles reviento. Me siento y atento, recuerdo, lamento. Me siento y atento, también me oriento. A mitad de fallando no me estoy sorprendiendo. Sigo no. progresando de a poco subiendo. Y lo no siento más, no me pienso quedar atrás. Voy para arriba junto a mi maná. Ya no siento nada, no me importa nada. Imagínate que me tomo un acto más. Yo me enoyo yo yo hago yo un guá. Que eso que el culiao ni nada. Tiro en serio más, nunca en broma. Siempre en pinta plus limón con corona. You. Y es que ya son 25 Unos de terror, otros de poesía. poesía Estoy como el vino tinto No brego con giles ni la hipocresía, hipocresía. Extraño como torrinco, Mi ojo rojo, verde no se me desvía Pero no confía ni aunque se rían Anoche soñé que con lo mío lo conseguía Pero despierto y tengo que chocar con la realidad Pana mío ya no hay amigos de calidad Se me viran cuando me ven con seguridad ¿Saben que rap? Yo lo llevo en el DNA En mi C.A.S.A Lo escribí hace como dos años atrás Quieren coro conmigo y no pasa nada Si me falla. No hay vuelta para atrás. Lo siento más, no me pienso quedar atrás. Voy para arriba junto a mi maná, ya no siento nada. Así que me tomo un acto más Yo me yo mal, yo hago yo un guá Y eso que el culeado ni entona, tiro en serio más Nunca en broma, siempre pinta Pro con corona you. 25 años, 24 horas uh. Muchos te saludan y no son de cora. ¿Eh? El dinero muchas veces la vida decora Pero si no te aman, las ganas de vivir se evaporan Oren, cada vez que quiero tirar la toalla Y lo por ti porque no me dan la talla Es mejor que nunca pasen de la raya Porque van a conocer cuando me convierto en saiyan Vayan desviándose de mi camino Aquí solo se fuma fino con lo fino, nunca tú tuni, no me desafino ¿Entiendes lo que hablo, no tienen el tino Estoy como el vino, de instinto asesino A veces de creepy, a veces fumo pino De cualquier manera, siempre ando chino Y si no sabes de rap, mejor tú no opino Mejor tú no opino John White L-L-C-C l l c, -C. l Ya, ya, ya, ya